En este vídeo de hoy quiero revisar con vosotros algunos usos del verbo dejar. Ya sabes que en español tiene muchos significados y, además, todos son muy famosos y e importantes. Entonces, vamos a revisarlo juntos y espero que quede clarísimo. El primer uso es eh, dejar con el significado de poner, poner algo en algún lugar. Por ejemplo, yo dejo el bolígrafo en la estantería. O yo siempre dejo la mochila en el coche. O ¿dónde has dejado las llaves? Tiene el mismo sentido que el verbo poner. Otro significado muy popular del verbo dejar es abandonar. Eh, salir de una situación, retirarse de, de una situación o una persona. Por ejemplo, «Luis ha dejado a su novio este verano» o «No me gusta mi trabajo, creo que voy a dejarlo». Probablemente es de los usos más populares y es necesario aprenderlo. Otro uso muy interesante y bastante popular es dejar con la idea de permitir. Permites que otra persona haga algo y eh, normalmente usamos el verbo dejar. Eh, por ejemplo, mmm, mi profesor nos deja usar el teléfono móvil en la clase. Es igual que mi profesor nos permite usar el teléfono móvil en la clase. Otro uso muy interesante es dejar con la idea de prestar, dar algo a alguien de forma temporal. Por ejemplo, mmm, por favor, ¿me dejas 10 euros? o tengo frío, ¿me dejas tu chaqueta? Es lo mismo, equivale al verbo prestar. Los dos funcionan igual. Y llegamos al último uso muy popular y en este caso es una estructura. Dejar de con infinitivo. Esta estructura, toda la estructura, significa interrumpir una acción, parar de hacer algo. Por ejemplo... Mmm, no dejo de pensar en el examen. o Dejar de fumar es algo muy difícil. Yo espero que después de este vídeo vosotros dejéis de tener problemas con el verbo dejar. Y aquí tenéis el resumen final, los cinco usos que hemos visto hoy del verbo dejar. Si quieres poner tu propio ejemplo, tu frase con alguno de estos usos, puedes dejarla en los comentarios. Oh! <laughs>